Triple Evento de la Red Científica Latinoamericana y como venimos haciendo a lo largo de todo el día conversando con distintas organizaciones sociales que se han acercado a la, a la ciudad de La Plata eh, en este caso vamos a estar eh, con participantes referentes de Mar del Plata así que les voy a pedir a ellas mismas que, que se presenten y, y después conversamos un poquito sobre lo que están realizando Soy soy arquitecta y coordino el Centro de Extensión Universitaria Sudadísima. Yo soy Ana López, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata y dirijo el proyecto de las escuelas de urbanización, urbanización Mi nombre es Natalia Carrión, estoy, traba, estoy trabajando con mi barrio en el barrio Bosque Grande, eh, junto a la iglesia Santa Rita, el padre Hernán y estamos arman, armando nuestro propio, nuestro propio barrio. Bueno, aquí tenemos eh, en, en ella representado un poco eh, la gente de, del barrio, de Montecante, eh, la universidad, toda esa unión que se propuso este triple evento, de un, unir eh, en, en un mismo, con un mismo objetivo, con un mismo fin, la ciencia y este, las realidades de los distintos barrios de, de nuestro país. Bueno, le, no sé quién lo va a exponer, eh, ¿cuáles son las acciones que vienen realizando eh, en su territorio? En lo que estamos trabajando ahora, en este momento, estamos censando, que es el trabajo que estamos haciendo en nuestro barrio Bosque Grande, en el asentamiento que está en entre nueve ¿no? en y Polonia. Queremos formar nuestro propio barrio, queremos... Estamos pensando viendo las necesidades que hay para poder armar también, eh, poder hacer llegar el agua, la luz y las necesidades que tengan los vecinos, obviamente. Bueno, y ustedes como, como miembros de, de las comunidades educativas, como docentes, como científicas, eh, bueno, ¿qué, ¿qué les deja este, esta participación en este evento y propiamente dicho eh, en relación a de su trabajo que vienen realizando en Mar del Plata? Claro que eh, estos encuentros siempre son enriquecedores, se llevan realidades de ir a otros lados, enriquecernos y de, de trabajar. De para poder incidir en las políticas públicas que lleguen a todos los barrios porque la federalización mundo, mundo, indica que las problemáticas son generales en toda nuestra Argentina y en eso estamos mancomunando esfuerzos para coproducir conocimiento y coproducir políticas públicas necesarias Bueno, les agradecemos para Radio Universidad este, este tiempo que nos han dedicado y les deseamos un buen regreso a su, su lugar Muchas gracias, Muchas gracias. gracias. gracias.